Que estéis pasando la cuarentena medio que eh, yo a veces me vengo abajo, a veces me vengo arriba no tengo en principio en, en mi entorno no hay ningún problema problema me refiero en cuanto a a enfermedad y, pero vamos ya sabéis los ánimos suben y bajan a medida que van saliendo noticias y a medida que van pasando los acontecimientos eh, bueno, el otro día estaba viendo la película eh, Taxi a Gibraltar no sé si la habéis visto, del Dani Rovira, Dani Rovira que está malito, el pobre hombre, se ve que es un muy buena persona, no solamente lo trans transciende en sus, en sus películas y en sus actuaciones, que, que debe ser muy buena persona. En cualquier caso, vi la película, la película pues eh, está bien, echa el rato. Y tenía eh, la música de, de la banda sonora, tiene una canción que está claramente inspirada en el Belachao este de... De, lo, de la, el himno de la resistencia italiana. Eh, de la resistencia anti antinazi italiana. Y, y, y viendo la película cogí el banjo y me puse a, a. Vamos, me inspiró a coger el banjo y sacar la canción con el banjo. Y realmente, mmm, si la queremos hacer en plan sencillo, tampoco tiene gran historia. Y es lo que me propongo hacer. Entonces, eh, lo que. Eh, esto es un disclaimer también, pausa. Teóricamente este contenido debería ir en, en mi contenido de Banjo. Pero como mi contenido de Banjo se supone que, que va a ser serio y esto va a ser bastante informal, pues no lo voy a poner ahí, lo voy a poner en mi canal de, de siempre. Y si en algún momento hago algo más serio, pues lo pondré allí. Pero de momento esto para que, para que os sirva de, de entretenimiento. Entonces pues nada, el Belachao. Lo voy a tocar un poquito al principio y luego lo desmenuzamos. al aire, la melodía es esta. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es coger esta melodía simple e irle agregando roles y, y ticks, eh, clichés típicos de, de banjo de banjo bluegrass para darle un tonillo bluegrass dentro de lo que cabe. Entonces, empezamos con la cuerda al aire, con la cuarta al aire, y hacemos la melodía, en la cual vamos a pisar la tercera al aire, tercera en el segundo, traste, tercera en el tercer traste, traste, y luego al aire. Y ahora, en esta pausa, hasta la siguiente parte de la melodía, vamos a meter un forward roll, quinta, tercera al aire, y primera al aire. Y ahora empieza el ojo, oh, verla chao, verla chao, chao, chao, chao. Y lo que vamos a hacer es: es decir, esta es la misma melodía. Y lo que hago es un hammerón sobre eh, de la, en la tercera cuerda de, del traste 2 al traste 3 y meto la prima al aire. dejo la tercera al aire y me pongo a hacer un hammer-on también, exactamente igual de, de traste 2 al traste 3, en la cuerda segunda y pulsando la primera al aire también. Yo estoy haciendo de 2-3, también podría ser de, del 1 al 3 ¿Vale? pero creo que suena más chulo que no sé si, son, si la nota es correcta o no, pero a mí me suena más chulo. Esta sería la opción que yo hago y la otra opción sería... Es decir, pulsando la segunda en el traste 1. Pero bueno, yo creo, para mí, que suena más chulo pulsando, haciendo digamos, partiendo del traste 2 y haciendo el jamberón sobre el traste 3 de la segunda cuerda. Y ahora puedo hacer, o, ahí he estado haciendo el, desde el traste 1 de la segunda cuerda, y piso la, el traste 4 de la segunda cuerda, y sigo haciendo un roll con la, con la primera y la quinta al aire. Eso es lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero adornado con el roll. Y ahora, digamos que hago la escala, pero al revés. Y todo esto, de nuevo, adornado con, con el tema de, de los roles típicos. Aquí hago un, un, un, eh, un pull-off. del. Del traste 3 al traste 1 de la segunda cuerda. ¿Vale? Aquí meto la primera cuerda que es parte de la melodía. Está es la melodía, y lo que tengo que hacer es esa misma melodía adornada. meto en vez de rematar con la tercera al aire, que sería sol, pues meto este sol haciendo un slide desde el 3 al 5, ¿vale? Es más, más cliché bluegrass, ¿vale? Entonces, de nuevo, más despacito... Eso es. luego habría que buscar una, una manera de hacerla por ahí abajo también. Vale, eso es... Hay que buscarse un poco la vida, todavía no lo he hecho, pero vamos, que no es siguiendo, porque lo que está haciendo es la melodía del acorde. Este es el acorde de Sol menor, estamos en Sol menor. Sol menor también. todo Esto lo estoy haciendo sobre la marcha, ¿eh? Y ahora me voy a ir a la, a la cuarta, que va a ser Re menor. No Re menor, no Do menor. Sí. Que está aquí. Y ahora la quinta, que es mmm, re, re normal. Y acabo aquí, ¿vale? Es decir que esto, vamos, lo estoy haciendo ahora mismo. Pero vamos, los acordes son el sol menor, me voy a ir a Sol menor aquí también, luego me voy a ir a Do menor aquí, luego me voy a ir a Sol menor de nuevo, y luego me voy a ir a Re y luego me voy a ir a Sol menor. Y en, es, en, es, en el acorde están las notas. Es decir, que no, hay que no hay que irse muy lejos. Pero vamos, no lo he sacado todavía. Eh, otro día lo hago. Lo fundamental es que os quedéis con esto. はいけど